Hola amigos de Youtube soy Fraxx y hoy les trigo la verdadera historia de Digimon, espero que les guste y que se suscriban. Bueno empecemos, en la tarde de agosto 13 de 1954 un extraño pero a la vez escalofriante reporte llegó a la jefatura de policía de Osaka envolviendo un accidente ocurrido a las afueras de la ciudad cerca de la catarata de Gama. El reporte incluía la descripción del accidente, al parecer en una creciente repentina del río Naka arrastró en su totalidad a siete niños llevándolos río abajo pero con la desafortunada suerte que corrieron al ocasionarles la muerte, el reporte indicaba el fallecimiento de dos mujeres y cinco hombres. Los nombres de los niños anexados en una página aparte. Yagami Taichi de 11 años de edad. Isida Yamato de 11 años de edad. Takenouchi Sora de 11 años de edad. Xiro Izumi de 10 años de edad. Tachikawa Mimi de 10 años de edad. Joe de 12 años de edad. Takaisi Takeru de 8 años de edad. La noticia cayó como dinamita a la comunidad de Osaka y la pérdida de las vidas de esos niños hizo caer a la mayoría de las familias de los fallecidos en una tremenda depresión, en especial la hermana del fallecido Yagami Taichi, Ikari Kamiya, que por consiguiente enfermó de manera muy grave y rápidamente. La enfermedad la consumía a paso rápido llegándole incluso a afectar el cerebro y a provocarle alucinaciones, los enfermeros que la atendían recordaban estremecerse y negarse a trabajar con la paciente ya que solía hablar sola y esto les inducía temor. Una de sus historias en particular llegó a los oídos del jefe de enfermeros en turno, que por el momento le tocaba la guardia nocturna y al oír un murmullo en la noche fría y larga se dirigió al cuarto de la afligida, entreabriendo la puerta en la oscuridad vio como el cuerpo de la misma con una cara vacía y ojos desorbitados hablaba sin parar. Lo siguiente es un fragmento de lo que el enfermero destaca que escuchó aquella noche. Recuerdo muy bien aquella noche en que todos nos conocimos, quien diría que nuestros corazones se unirían al mundo Digimon, hermano espero que estés contento en lo fuerte que me he convertido, de igual forma yo puedo notar como esta aventura nos ha cambiado a todos. No puedo creer lo mucho que hemos crecido y espero en un futuro podamos volvernos a reunir, tal vez nunca nadie me crea lo que estoy diciendo, quizá y si estoy loca como muchos dicen. Mis papás dicen que solo sirvo para dar problemas pero sé, que muy dentro de mí existe un potencial muy alto que podemos alcanzar cuando nos unamos en la próxima aventura, no dejemos que estos malos Digimon nos quiten nuestro sueño. Si ¿Sí hermano, no le extrañó eso al enfermero sino la mención de los demás niños que murieron en ese accidente, ya que la paciente no los conocía ni muchos menos había entablado comunicación con ellos en el pasado. Continuó su historia hasta el año 1970 cuando murió de insuficiencia respiratoria. La historia se extendió a lo largo de Japón y al final llegó al creador de lo que ahora conocemos como la saga de Digimon, Akiyo que visitó a los familiares de los fallecidos y pidió el permiso para narrar la historia de Digimon, dándole a todos los personajes algún rasgo que los caracterizaban en la vida real, pero también a como los describía en sus fantasías Ikari. Tai se caracterizó en ser alguien valeroso y rebelde pero a la vez desequilibrado por tener que ser el jefe de familia, ya que su padre y su madre nunca estaban en casa y tenía que cuidar a su hermana todo el tiempo. Su Digimon simbolizaba su espíritu aventurero, pero el miedo a enfrentarse a una adultez temprana y dejar de ser un niño a tan corta edad. Ikari se rehusó a seguir mencionando a su hermano ya que le causaba tristeza y le provocaba posteriores convulsiones. Mabarra Yamato chico rebelde cuyos padres lo maltrataban, huyó al campamento para escapar su realidad tan cruel. Su Digimon simbolizaba su forma de ser calmada y estratégica, pero también para llenar su vacío de soledad que sentía, rudo y a la vez sádico con los demás. Ikari nunca lo mencionó en sus historias, quizá no le fue relevante. Sora, no llevaba una buena relación con su madre por lo que la misma la mandó al campamento para poder tranquilizarse. Su Digimon simbolizaba lo que Sora quería ser de grande, una aviadora de las Fuerzas Armadas justo como su padre, en las historias de Ikari la describía como una niña mandona y quejumbrosa. Ichibarra Izumi, interesado por la naturaleza, pidió a sus padres la experiencia de ir al campamento sin saber lo que su porvenir tenía. Su Digimon simbolizaba su estudio e interés por los insectos y animales, sus padres esperaban mucho de él ya que decían su que era un poco más de 130, en lo que Ikari respecta lo describió como meticuloso y perfeccionista, no entabló relación con él por lo que desconocía su forma de ser. Mimi, al igual que y ella pidió el viaje al campamento ya que le fascinaban los espacios abiertos y las plantas, no disfrutó más de tres días su viaje antes del trágico infortunio. Su Digimon simboliza su afán por las plantas y flores, tal vez la razón por lo que le fascinaban las plantas tanto, era porque era alérgica a las mismas, su madre menciona. y Cari la describió como una buena compañía pero muy llorona y asustadiza, tenía terror en saber lo que le había ocurrido por lo que no lo mencionaban en su presencia a los demás joe su padre lo mandó ahí ya que un amigo suyo era dueño del lugar en que se estableció el campamento el padre menciona que su amigo lo vio justo en el momento en que la subida del río se tragó a joe y lo llevó río abajo y se expresaba de él con una sonrisa vacía ya que decía que era el más asustado y desestabilizado de todos los demás su pánico le causaba miedo a ella su Digimon simbolizaba una forma en la que Joel lidiaba con el hecho del miedo al agua que pudo haber adquirido, por tanto su Digimon con elemento de agua le daba una cierta imagen de alivio. T.K. Weblink, su madre cometió suicidio después de la noticia y su padre se hundió en la depresión después del incidente, su único hijo había muerto al igual que su esposa, por lo que se negó a hablar de él y solo concedió el derecho a Digimon. Su Digimon lo creó y la Yoshi a una imagen más allegada a los niños, un ángel que bajó y lo tomó por la repentina muerte del niño. Ikari lo describió como buena persona y explica que solía jugar con él bastante. Nunca se dio cuenta de lo que le había sucedido mientras estábamos ahí, dijo Ikari. Al preguntársele a Ikari sobre lo que el mundo Digimon era solamente indicó que era una especie de limbo en el cual las almas de niños caían cuando morían de forma repentina, y sin tiempo para darse cuenta de lo sucedido. Y que los Digimon eran una forma en la que eran guiados al final del camino para poder cruzar a la otra vida, además puso en velo que no todo era bueno, ocurrían cosas horribles, que teníamos que enfrentar así como otros niños que inexplicablemente desaparecían del mundo Digimon, o eran tomados por entes oscuros que corrompían sus almas. De ser una simple fantasía creada por el trauma generado por la enfermedad de Nikari, o si realmente podía comunicarse con aquellos niños nunca se pudo comprobar nada y todo esto quedó como un archivo más de casos inexplicables.